Es, es bueno saber que el fin de semana se comparte en familia y se comparte con tiempo de calidad o en tiempo de calidad si se quiere, para eso hay que saber de cine, que está en la palestra estamos al día con nuestro presentador estrella que ya está aquí con nosotros Darwin buenas tardes, que nos traes Esta bienvenido, después que tienen cuarto llegan tarde, aquí su gana, A te, te bendito eh ¿Eh? Dios dime Darwin, <risa> estoy loco por acabarte a ti, ¿Eh? ¿Eh? dime Darvin, ya viste no, Yonke, viste Yonke la primera vez que yo fui al cine que quedaste satisfecho, chistes, ni riéndose desagradablemente. O sea, ayer la sala de cine estaba en total límite. Ok, entonces eso es lo que tú no traes hoy. Sí, ya empiezan a escupir palomitas. Eh, Atención para eso decirlo. Sí. Los niños, no se, sé sea, por qué llevan niños tampoco. Se, se, se, se da el caso, ¿verdad? Que te tiran tus palomitas. Sí, si eh. te volteaste para atrás, tienes problemas en la Cuando salida. Y, y que los asientos, la mayoría están cubiertos. Bueno. Y que no, hay buena gente. Y, y tú pruebas, acá la fila. Dale, tú, claro tú. tú recomiendas que aquí debería haber otro más cine. ¿verdad? Claro que sí. Otro tipo. Claro, otro, debería mano, haber más salas. Para la mano sea y el que, haya más horario, el por que ejemplo, está por ahí en la salida. que. Qué aquí ver. hay dos horarios Según usted, tengo entendido que viene Caridian. Sí, eso yo tengo muchos años En el 2022, no nada. lo veremos No, cuando, cuando, no, está aprobado en el ayuntamiento Cuando Dere eh, tenga 10 años y tiene edificio uno. Y todo. Sí, yo tengo, tengo fotos aquí Genial, sí, años, hace mucho no nada. Cordero, Por favor, repórtate Tenemos a fe de que sí, de que va a pasar algo Ojalá eh, Ayer fui al cine, señores, y hoy hace una semana Que se estrenó el Joker, una película que ha dado mucho De qué hablar eh, En las redes sociales en Todo el mundo ha compartido que es una buena película, que todos somos el Joker, que el Joker es un villano producto de la sociedad. Todos los villanos son producto de la sociedad, pero eh, este va un poco más allá, yo entiendo, porque viene desde el hogar. Viene desde su madre, que fue eh, la que lo adoptó, y me disculpan si suelto un par de spoilers. Pero ya esta semana que no lo ha visto, porque es un irresponsable. <risa> o sea que... Tu no tu noticia es irresponsable. También, okay. sí. Llegaste tarde y tienes no, las porque... agallas de decir que son no, no irresponsables. No, no, porque uno va a decir siempre de jueves y, viene. ¿Y pueden sentirse libres a hacerme cualquier pregunta? Sobre no, no, yo te voy a hacer la primera pregunta. No, adelante. Hay dos preguntas para ti. Primero... Tú deberías dejar una para el final eh, Hay un... <risa> <risa> <risa> Porque yo sé que dónde tú vienes. <risa> no, hay un, no la pregunta... Hay un meme por ahí que... que, que, que Marvel vino y invirtió millones de pesos... ...en reunir todos los superhéroes... Superhéroe en ...y escena. vino DC... ...y con un solo, eh, con un solo villano... Eh, ...vendió más que todo... ...es mentira... ...es mentira... ...hay unos cuantos títulos... ...yo odio leer títulos así... Eh, ...de películas como que dicen... ...John Wick destrona a... ...a, a, a Rápido y furioso por ejemplo... ...o a los Avengers... ...lo que pasa es señores... ...que si una película se estrena a principio de mes... Y viene otra y se estrena al final, no es la misma competencia. Porque ya la otra tiene un mes en cartelera. Ya no va a tener la misma asistencia. Pero vendió. ¿Mm? ¿Ese tío de... Claro que vendió. La película más de que que lleva vender. más. No, no, no. Lleva más de 300 millones en su primera semana. Avengers vendió más de casi 600 millones un primer fin de semana. Lo que pasa es que el título que anda por ahí es de que en octubre del 2018 se estrenó Venom y vendió menos que eh, el Joker, que se estrenó en el 2019 de este año, octubre. O sea, ellos comparan el mes de octubre del año pasado con el, con este mes. Entonces, ahí es que el Joker supera a Venom, a Venom del año pasado, pero no a Avengers. Sin, eh, el, al Joker le queda mucho camino por recorrer. Y no creo que llegue ni siquiera a la mitad de lo que vendió Avengers. Señora Avengers es la primera película, de, de la, eh, la película que más vendió en la historia del cine. Más de 2.700 millones. Para allá el Joker no va a llegar. Si llega a mil millones, bien, que es un largo camino. Y déjame decirte que las personas también se van a ir motivando porque han escuchado de que esta película es muy buena, que puede que, se, que vaya a llegar al Oscar, que sea nominada, bla, bla, bla. Sí, bla, eso bla, bla, no bla. Entonces la gente también quiere que comparar es, los en, Joker. En, pero estará en... ¿En eso antes de la comparación de los Joker. ¿Es posible que sea nominada esa película? Sí, la película tiene con que ser nominada y tiene con que ganar el, el premio al Oscar. Porque es una película muy bien hecha. Incluso yo podría decir que la historia de esta película es mejor que el papel del Joker. No sé si tú me entiendes. La historia okay. está mejor hecha que la interpretación del Joker. De también, o sea, que de Tarantino que está ahí, señora, de dirigiendo, de producción. A eso te dirigiendo, todo, quieres, ¿verdad? sí, la historia, la, el guión, todo, eh, es, es una joya. ¿Por qué? Porque es una historia maquillada. Donde lo que conocen la historia, de dónde viene todo esto, dice, problema, que esto no es así. Yo no conozco esta historia, ¿sí? Pero después al final te van aclarando que todo es una locura. Si tú no entiendes nada de ese mundo, tú no vas a encontrarte ahora, con un ahora dilema al principio. Del millón. Porque al principio hay un choque. Tú dices, ¿cómo que va a preguntar millón? Y el que yo que son hermanos. Me que, gusta por ejemplo, vos jodiendo uh -huh. y publiqué la foto de mi Junker favorito, que es la de Heath Ledger. Correcto. Yo, para mí, para mí, o sea, yo no he visto esta. Pero para mí, yo me, él va a sido mejor joker No, para mí Halleyer es mes, mejor actor. No mejor Joker. Bueno, mejor Joker, pero aún así es mejor actor que, que Fénix. Sí, exacto. Para mí es mejor. Y puede de, también de que phoenix eh, eh, tenga una, un papel bastante difícil, porque ya lo están comparando con alguien que hizo un gran trabajo, y ganó Oscar. Y, y ganó Oscar, ¿tú me entiendes? Tiene que ser para muy poder expectativo. Ser, yo creo que la clave de él poder ganarle a, a le va a ser el Oscar. También hay otro o sea, problema. Va a ser el plus no, no, que no. le va a dar por encima. Eh, eh, yo, no, yo no creo que aún así le gane, porque el Joker en esta película solo tiene aproximadamente como 10 minutos de Joker. O sea, la parte final, final, final de la película. Es el Joker. Bueno, es cuando él entra en personaje del todo Joker. No, no, no. La película es Era muy el... buena porque es una película que trata desde los orígenes que llevó a Arthur Fleck a ser el Joker. Cómo la sociedad lo iba rechazando, cómo su madre, todo. Él vivía una mentira todo el tiempo y se cruzaron muchas, se dieron muchas circunstancias para llevarlo a la, a la total demencia. Incluso él dejó de beber medicamentos porque él sufre de una enfermedad también. O sea, el que murió. murió supuestamente por el trauma que tuvo con el, con el papel de, del Joker. Sí, y que tomó bastantes pastillas y eso y demás. Alcohol. Sí, sí. personaje. Aquí me y dice, aquí dice, preguntan, te preguntan David en WhatsApp que... ¿Cuál es tu opinión frente a la crítica de la película? O sea, la, la manera en que la han criticado, esa película, la de Joker? No, porque hay, hay muchas críticas diversas. Otras dicen que la película tiene mucha violencia, que incita a la violencia. Otros dicen que es, todos somos el Joker, que... Yo, yo veo gente ¿A dónde, a dónde va la pregunta de... para darle una respuesta más dirigida a lo que él quiere saber? Si hay? puede que le lo escriba en, en el momento. Entonces, yo ¿qué, ¿qué hay hoy en el cine, David? ¿Qué la gente no, en el cine hablar? hoy se estrena eh, Proyecto Géminis. Es una película de una película donde trabaja Will Smith, que al fin lo tenemos de nuevo en, en cartelera. Estoy hablando Bad Boy. Yo de Bad Boy 3. <ríe> no todavía, todavía. ¿Todaño? Entonces, esta grabada. película ¿Eh? trata de que con ¿Eh? romana la van a grabar. <ríe> esta película Boy, ya de, se ha grabado en esto, de neto. Bad Boy 3 hace tiempo está ha grabada. De ya. Proyecto ¿Qué? Géminis trata de que Will Smith es un, un espía un asesino a sueldo del gobierno. Entonces, a través del tiempo, de tanto trabajo, asesinato y eso, él ya se retira, pero tú sabes que el gobierno entiende de que él sabe demasiado y hay que eliminarlo. Por ahí va la trama. Entonces, resulta de que eh, a Will Smith, al ser un soldado bastante, bastante bueno en lo que hace, hicieron un clon de él. Entonces, este clon es 30, 30 años más joven que él. Entonces, él tiene que enfrentarse, vamos a decir, con una copia de sí mismo y de verdad se ve más joven eh, eh, eh, en el doble. O sea, él... Es, él él mismo interpretando ese papel, pero que a través del CGI a computadora lo llevan eh, más joven. Entonces, el CGI se nota, la computadora se nota, pero es un, un trabajo bastante bueno. Darby. También una película dominicana. ¿Otra? ¿Cuál? Eh, Bye Bye en Nueva York. Esto es, aquí le cogería, protagoniza esta película. Más de donde eh, él Pero va a Nueva My York, My York My God, a, a buscar eh, un mejor Dios. futuro. Resulta de que las cosas no salen allá como él pensaba. Entonces regresa aquí, debaratao, y las personas que él dejó, están en mejores condiciones que todas se aparecen siempre son dramas eh, siempre son eh, comedia y por ahí se va la cosa David. La, la misma guagua la misma gente todo la misma gente el sol la, eh, playa. la misma madre la, David, la pregunta, <risa> tú no, no. pregunta no no pregunta no pero yo te hice la pregunta de, de, quién es el mejor mejor mejor yo que cuál es mejor yo que partida antes de despedirnos es lo que te digo para mí Laya, pero pero el, el Guasón en esta película ¿Cuál, tuvo te, gustó solamente... más, pero ti, ¿cuál te gustó más? El, pero decirte, el, el, el Guasón solamente tuvo eh, la última parte de la película para interpretar ese personaje y no, no tuvo bastante destreza por, por el tiempo que sí, le dieron el, como el, Guasón en la película spoiler, habría sí. que ver eso es spoiler. No, eso pero es ya hace spoiler. una semana que eso se estrenó. Señores, es que, eh, mareo, vamos al bumper y cuando tengas... Mareo, mareo. Tenemos, la, mareo. Eh, tenemos un, una entrevista y, y una invitación para sí, todos ustedes. Sí, pónganse serios, Así por que favor. ya ustedes saben, vamos al bumper. Comporten.